He's such a mystery a la oscuridad. Hola amigos, como tal. Aquí los saludas amigos y maestro del terror a donde contamos, cosas ocultas y o paranormales hoy estoy muy contento. ¿Por qué? Pude, entrar a la primera ronda de Amos de Yoquendo 2 Estaré un día pensando hacia un video para la primera ronda de Amos de Kendo 2 Eso no te preocupes, hoy estaré subiendo la sesión La pregunta y la respuesta cero ha sido además así nomás, Comenzamos el rodaje, el video ahora mismo Hola mis amores, yo soy La mujer siniestra el mundo de las sombras yo estaré ayudando a mi chico para responder su pregunta sin más de añadir comencemos la primera pregunta ha sido enviada por francisco mex 576 dice así cuáles fueron los usuarios que te inspiraron a hacer historias de terror en la realidad no tengo un usuario específico pero que me ha animado hace mucha historia del terror fueron mi anime favorito algunos que te voy a recomendar son historias de fantasmas y le temes a la oscuridad otro es Martín Mister Bueno, mi amor, pasarme la otra pregunta. Esta fue en enviada. Jordan Pimentel Cruz, su pregunta es 1. ¿Cuáles son tus objetivos principales? 2. ¿Juegos favoritos? 3. ¿Cuál es la mayor estupidez o la cosa más bizarra que te pasó? Uno de mis objetivos principales es, soy un orgulloso así. Más hace más historias. Más pensantes espeluznante, dos mis juegos favoritos son Star Resident Evil el otro lado, es Obscure y Obscure 2 y Silent Hill y Project 0 Segundo, Crimson Butterfly y Manunt, y Clock Tower, 3, 3. Mi mayor estupidez fue... ¿Qué decir? Mujer en el lago jajaj eso fue divertido. Ajajaja y muchas gracias por tu pregunta el hermano vamos otra la pregunta. Ha sido enviada por la reina del terror así esto mis preguntas son las siguientes hermanito Arturito. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿A qué edad comenzaste en el locuendo? ¿En qué fecha inició tu canal? ¿Qué planes futuros tienen tú y la señora siniestra? ¿Cuáles son tus metas a futuro? ¿Qué Five News Freddy es tu favorito? En realidad yo llevo por ahí 26 años punto y la fecha de mi cumpleaños ese es el mismo mes que cae en navidad. Soy diciembre hermana el día que cae. Es 11. ¿Qué edad comencé? ¿En locuendo fue por ahí? Un día, 2011, la fecha, yo me creé mi canal principal. Es 2015, yo tengo un canal pequeño, pero fue eliminado por en razones desconocidas, y la señora siniestra, estamos tomando hace una pareja y amante del terror, ¿es cierto, mi amor? Sí, me cariño y de hermoso, yo seré tu pareja y amante del terror, yo te estaré a tu lado por siempre. Mis metas son quiero llegar hasta aquí, y yo seré llamado el jefe supremo del terror Fazbears Friggt. La atracción de terror es que está junto el hombre morado, por más conocido por su nombre es Springtrap, por más traducirlo es Spring Bonnie. Vamos en la siguiente la pregunta. Esta enviada sombra de hacia la hermanito Arturito Estas son mis preguntas. ¿Cuál es tu serie o película favorita? ¿Cuál fue la razón que te inspiró a relatar o a escribir historias? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus próximos proyectos o colaboraciones que planeas hacer en el futuro? Y por última. ¿Cuál sería la personalidad ideal del tipo de chica que a ti te gusta o te llame la atención? Mis series son historias de fantasmas y Mikami la casa fantasmas y los Los Increíbles los casa fantasmas y por lado ese es que más me gustó es Danny Phantom o el otro lado. La película que me gusta es Resident Evil por Project Alice, o el otro lado es la masacre de Texas Freddy Krueger y Freddy Krueger versus Jason Bores y Ayoen en 5 la venganza de Michael Mears y Chucky y Ghostface que más gusto es Jeffrey Dahmer serie Netflix por las razones que me inspiró a ser redactar y escribir las historias de terror fue la serie que más me gustó es le temes a la oscuridad no sé qué es si sí. obvies de si me lo explicas en los comentarios te contesto estaré a hacer más proyecto y colaboraciones para futuro video te hago me interesa de tipo de mujeres se buena se humilde, ayudar a los pobres y para que aumentar las mujeres que les gustan los hombres son muy trabajador que trabajen mucho siempre que llevar para comer para la mesa eso es el tipo de mujer yo te quiero la última pregúntate la noche es que enviada ayuda dice así si aquí están mis preguntas ¿Qué te gusta más crear dramas o personajes ¿Cuándo podíamos hacer una colaboración te gustaría que escribamos una historia juntos primero crear que todos la trama para quedar los personajes así se queda así. Historia queda, todo perfecto. Punto. El video claro que sí hermana ¿qué hacemos? ¿Perfecta una colaboración? Eso dígamelos aquí los comentarios claro que sí, por supuesto, estaría genial ¿qué hacemos? Me gustaría escribir, conjunto contigo eso es nos vemos la próxima. Adiós. ¿Qué te parecieron estas historias?